¡Hola! Hoy hablaremos de qué es YouTube. YouTube es una herramienta para compartir y ver videos. Cualquier persona puede subir videos a YouTube. Por eso, algunos videos son buenos. Otros son muy divertidos. Y otros te ayudan a aprender cosas. Pero... Otros videos son malos, incluso en YouTube Kids. Por eso, piensa bien antes de ver un video. Elige los buenos videos para ti. Y nunca subas videos privados, ya que cualquier persona podría verlos. Si tienes menos de 13 años, siempre pide ayuda a un adulto cuando necesites buscar un video en YouTube. Sigue estos consejos y conviértete en un super experto en YouTube. Adiós.